Semana Universitaria UPC ¿Sabes qué hace especial a la Semana Universitaria UPC? Cada año se celebra la Semana Universitaria UPC, un evento que reúne a todas las facultades en competiciones deportivas y retos. Los cuatro delegados de cada facultad se organizan para ser parte de unos días llenos de competencias, juegos y entretenimiento. La competencia es fuerte y las mascotas se preparan para ganar, sin embargo, el verdadero espíritu de la Semana Universitaria UPC es la camaradería y el disfrute. Organízate y participa en la Semana Universitaria UPC. Alienta tu facultad y disfruta de unos días llenos de competencia, juegos y entretenimiento. Aprovecha al máximo tu vida universitaria.